Enrique Santiago es portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Interior del Congreso, es portavoz parlamentario de Izquierda Unida en la Cámara Baja. Señor Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos. Usted ayer estuvo en Melilla en la visita de la Comisión de Interior del Congreso. En primer lugar, ¿sabe cuándo van a poder visionar las grabaciones completas de aquella jornada tan dramática en La Valla? El Ministerio de Interior nos ha informado que se podremos acceder a, a la grabación de las cámaras aquí en Madrid, eh, bueno, en una fecha que determinarán, pero... También les digo que la información que recibimos ayer directamente de la Guardia Civil y de las autoridades españolas, la verdad es que han dejado bastante claro cómo fueron lo, los sucesos. ¿no? Uh -huh. Ustedes han accedido a parte de, de esas grabaciones, las vieron ayer en, en Melilla. porque hay un apagón? porque no hay testimonio gráfico de los momentos más tensos en los lugares especialmente sensibles? Eh, pues yo eso no, no lo sé. Es, es evidente que no hay, que no ha habido mucha transparencia, pero no hay ninguna duda que la avalancha que produjo las muertes y los heridos más graves se produjo en, en, en, en instalaciones de la frontera. Española en el edificio de la aduana española en un espacio bajo clarísimo control de la autoridad española y bajo competencia española con lo cual la necesidad de la comisión de investigación pues es evidente, ¿no? a estas alturas es sorprendente que no sepamos ni siquiera el número real de víctimas de personas fallecidas, de personas heridas que no se hayan identificado a las víctimas y por lo tanto no se haya podido pues la mínima tarea humanitaria de avisar a los familiares, hay que determinar porque eh, no se prestó atención médica, porque lo que nos confirman además... Eh ayer las autoridades, en concreto la Guardia Civil es lo mismo que habían dicho las organizaciones que prestan apoyo a los, a los inmigrantes, eh, había dispositivos de atención médica apenas a 100 metros de donde estaban ocurriendo los hechos, eh, hay un protocolo eh, ya establecido de colaboración para estas eh, situaciones entre la Guardia Civil y los servicios de atención médica, concretamente de Cruz Roja y pues sorprendentemente nadie da una explicación de por qué no intervinieron en esas dos, tres horas donde sin duda alguna se podían haber eh, vidas, ¿no? Pero sobre todo es fundamental tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir hechos como estos, eso es otra de las funciones esenciales de esta comisión de investigación, que no vuelva nunca más a morir nadie en una frontera española y sobre todo pues responder la gran pregunta ¿por qué si hay una oficina de, de asilo en la frontera de Melilla para que cualquier persona preste su solicitud de asilo de protección internacional porque no acceden a esa oficina nunca personas de origen subsahariano, para aclararnos personas con la piel negra nunca acceden, acceden de otras nacionalidades y sin embargo se impide que accedan si estas personas pudieran acceder a la oficina de asilo que hay en la frontera o a, la, o, o a solicitar asilo o protección en el consulado español en Nador que está con no eh, se producirían estos saltos en la frontera, en la valla, y no se habría producido esta tragedia. ¿no? Mm -hmm. Señor Santiago, eh, ¿se puede afirmar que en la llamada zona de nadie, como como denomina así el gobierno, esa, a esa zona entre los dos países, que, que en la que tienen acceso también los gendarmes de, de Marruecos, no murieran migrantes que intentaron saltar la valla? Es decir, ¿hay alguna manera de saber si murieron o no murieron esas personas allí? Mire, toda la zona donde han ocurrido los hechos eh, es una zona eh, que, bajo, desde el punto de vista de los convenios internacionales, el de 1869-59, no recuerdo ahora mismo cuál es, eh, es una zona eh, bajo vamos de soberanía española. En todo caso, el problema es quién ejerce la, la autoridad y lo que está claro es que en zona bajo autoridad española se produjo la avalancha y lo que está claro es que. En el lugar donde se produjo la avalancha es donde se produjeron los fallecimientos o en todo caso las heridas graves. Lo que no se nos ha explicado y se tiene que determinar en la comisión de investigación es cómo es que dos tres horas después de ocurrir la avalancha y sin que entrara la guardia civil, eh, en la la, el edificio de la aduana española quedó vacío eh, de estas personas fallecidas o heridas. Eh, ¿Quién las sacó? de eh, un territorio de control de la autoridad española y los llevó a lo que llaman tierra de nadie, que es un concepto que realmente no existe en el derecho internacional, no existe tierra de nadie en el derecho internacional. Cualquier territorio eh, está bajo la autoridad de algún estado. ¿Qué, ¿Qué responsabilidades ustedes exigen y sobre todo quién las debe asumir? Eh? Porque hay varias fuentes que hablan de sanciones para los agentes de la Guardia Civil, pero le pregunto, ¿hay que mirar más arriba en su opinión? Mire, yo creo que esto, ahora mismo el problema no es exactamente las sanciones, eso, las responsabilidades, eso se determinará al final de la investigación, la investigación eh, tiene que determinar qué es lo que ha ocurrido, tiene que tener una función preventiva, eh, yo francamente lo que vimos ayer fue todo tipo de colaboración por parte de la Guardia Civil, ellos lo que han dicho es que han contado siempre con una falta absoluta de medios. Eh... Yo sinceramente opino que lo que no se puede es poner puertas al campo, es decir, que mientras que las políticas migratorias europeas consistan fundamentalmente en levantar vallas, el problema no se arreglará y no hay eh, fuerza pública actuante capaz de detener la inmensa presión migratoria de un continente al que se le niegan condiciones dignas de desarrollo, con lo cual eh, el problema es complejo, requieren soluciones complejas y no soluciones sencillas. Eh, ya hablaremos de responsabilidad políticas, si las hay, operativas, pero ahora mismo yo creo que no estamos en esa fase, estamos en fase de averiguar qué es lo que ha ocurrido y establecer mecanismos, sobre todo, para que nunca más vuelva a ocurrir una situación como esta para que nunca más muera nadie por querer atravesar una frontera, por querer obtener protección internacional, porque además los fallecidos son de países que si hubieran podido acceder a la oficina de asilo en España, en la frontera, eh, les habrían dado las autoridades españolas protección internacional. En un Más de un 80% de las solicitudes de sudaneses, de personas de Sudán del Sur, de Chad, son admitidas a trámite los procedimientos de asilo. Entonces no, no es justificable esto que ha ocurrido. Su partido eh, pide una comisión de investigación, su partido forma parte del gobierno, así que le pregunto directamente, ¿el gobierno va a aceptar una comisión de investigación? Bueno, esto depende de los grupos parlamentarios, nosotros sí esperamos que, bueno, en primer lugar esperamos que el Partido Popular deje de atrincherarse detrás de la Guardia Civil, el Partido Popular es tan cor corresponsable de las políticas eh, de fronteras de España y de la Unión Europea, como lo pueda ser el actual gobierno, ellos han, eh, han gobernado cuando ha habido tragedias similares, recuérdese lo del Tarjal, ¿no? o sea, disparar a personas que estaban intentando llevar a España nadando, ¿no? no ni siquiera forzando una, una valla, ¿no? Y ya está bien de que el Partido Popular se escude detrás de la Guardia Civil, lo único que hacen además con eso es poner el foco en eh, la Guardia Civil, ¿no? eh, Nosotros lo que pedimos es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular eh, sean constructivos y eh, reconozcan una realidad, que es la tragedia demuestra que las cosas no se han hecho bien. Eh, y que eh, al margen de donde hayan ocurrido los hechos y donde haya fallecido estas personas que desde luego para la misión que fuimos ayer es evidente que en territorio español fallecieron personas, resultaron gravemente heridas esas personas, tampoco la Guardia Civil nos afirmó lo contrario también tam no lo quiero eso dejar claro eh, lo que es evidente es que ambos partidos el Partido Popular y el Partido Socialista tienen una gran responsabilidad en estos momentos en que no quede sin determinarse qué es lo que ha ocurrido que no que se queden sin tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir y que no eh, permanezcan sin determinarse el número de víctimas los muertos, sin identificarse y la esencial tarea humanitaria de contactar con las familias y poder compensar lo que ha ocurrido Ya sé que es un equilibrio político muy complicado señor Santiago, pero eh, formar parte del gobierno y pedir una comisión de investigación en la que en cierta forma se pone en duda la actuación del ministro de interior no puede poner en aprieto al gobierno de coalición? Eh, la forma más sencilla de que eso no pase y sea un uh -huh. ejercicio de transparencia y se atienda además una necesidad humanitaria y una responsabilidad conforme al derecho internacional es que las dos fuerzas políticas del gobierno eh, nos pongamos de acuerdo en que sea así una comisión de investigación lo que pretende es eso, investigar los hechos y tomar medidas para que recomendaciones, para que no vuelva a ocurrir, no tanto, no necesariamente dilucidar responsabilidades, que eso ya corresponderán a otros ámbitos eh, políticos, ¿no? Con lo cual miren, en estos casos lo que nos corresponde a todos es ser eh, transparentes y ser coherentes también con, con los valores que estamos defendiendo, que desde luego no son unos valores de que se equiparen a una Europa fortaleza donde todo es posible para evitar que eh, salten las, nuestras vallas fronterizas personas que huyen de persecuciones.